Señores, agarra un grupo de teteo clandestino. <risa> un corillo, kililine, ahí había. Amarrado. Vamos a ver el videito. Espéralo. ¿Cómo que le a la golpe? 覚えて ¡Voto! ¡Voto! ¡Mami! Ay, el vecino! ¡Es un por Dios! Dale, la ¡Dale, hey! la vida! ¡Hay la llave, ¡Hay ¡Ay, vida! ¡Hay Ay, vida! ¡Hay la vida! ¡Hay la vida! Ay, la Ay, ¡Hay la la llave de la vida! Ay, ¡Llame! ¡Llame! Arriba, arriba, ¡Llame! En Villafaro, en un billar, miembro de la dirección de Santo Domingo Oriental de la policía apresaron anoche a 22 personas al intervenir una fiesta clandestina en el sector de los Trebrazos, del sector de los Minas, y en un billar en Villafaro. Después del comienzo del toque de queda en ambas acciones, también los agentes policiales ocuparon varias motocicletas, tres vehículos, una pistola con su cargador y buscan varios sujetos que salieron huyendo, especialmente donde se celebraba la fiesta clandestina. La primera intervención policial ocurrió en la calle Francisco Alberto Camayo de Ño, donde en el patio de una vivienda un grupo de personas celebraban una fiesta. Luego de que sonara el kililín, Siendo apresadas algunas de ellas y otras emprendieron la huida. ¿Eh? Luego, en la calle José Cabrera de Villafarro, los agentes intervinieron en el billar, el punto final. Como parece un programa Villalona, el punto final, donde fueron apresadas 18 personas. El billar era operado a puerta cerrada después del toque de queda, con el propósito de no llamar la atención de las autoridades. Siempre hay una vida chismosa en el barrio. ¿Eh? varias motocicletas y tres vehículos fueron retenidos mientras que las personas detenidas de ambas acciones policiales fueron entregadas a las autoridades policiales para los fines correspondientes los vehículos y motocicletas están en poder del medio ambiente ya ustedes saben señores, miren entonces a mí lo que me da es que no se quieren vacunar ¿Eh? ellos no se quieren vacunar pero están agrupados En un bar, todo el que se deje vacunar Grande. se quedan aquí, que no dais romo para la gente vacunarse se señores, no, de, de, deben tomar conciencia esos dueños de esos lugares, porque si no se puede abrir, usted está buscando más problemas buscando más problemas después que usted, porque ahora es sometido ahora no es multa, ahora es peor hay un trote con un juez, si hay 100 presos, tú eres 101, ya tú sabes lo que tiene que esperar para que ese juez te vea. Sí. Eh, y si el juez no le cocinan lo que él quería en su casa... Ya tú, nada, nada, nada, ya, no, ya tú sabes. Ya tú sabes cómo es. Por ahí María se va, como dice el dicho. Pero esto ya yo, yo a, a un año de, de empezar la pandemia, yo creo que esto es todavía, ¿eh? Ellos son gente con cojones, trancados. Es una marquesina. Está bien que es un villar, pues eso es para una marquesina. Trancados. ¿Eh? ¿eh? No, no, o sea que yo no. Como me... artista? No, como artista yo lo hago, como artista. Sí, sí. Sí. sí, con el kililín, ahí hasta en bachata lo cantamos, ¿eh? <risa> Señores, mire, y salen gente, y son, fue mucha gente, Vialona. Con una ley diciendo adiós, como que una pasarela. Yo, yo estoy diciendo, vuelvo y lo repito, cuando el mundo se acabe, va a empezar por aquí y va a terminar aquí también. Eso no es que diga, porque este país lo tiene todo. Todo, todo lo tiene este país. Miren esa, esa, gente, Dios mío. Todavía la policía tiene que estar cogiendo lucha con esta gente, bebiendo, vuelto loco, con, ya te salgo, La gente pone. <risa> ah, to, ento, no, entonces ahí el presidente es malo porque, o sea, que como quiera, ¿eh? Si lo suelta a todo, todo, se murió en 20. El, el culpable, el culpable es el presidente. de una vez sueltan uno, sueltan dos. Eh, eso así. Bueno. Salir a la sí, hay, no, no. Yo conozco personas, yo conozco personas que duermen el día entero y salen a las a la 9 y 40 por ahí. Tengo hambre, iba a una vuelta allí, tengo hambre, me dijo uno a las 9 y 40. Y yo y no agarrarte por ahí y meterte 15 días. Eh, porque hay gente loca. Ellos hay gente loca. Señores, vamos a dar una pausa y retornamos con más informaciones en tu programa Los Osobrosos.